Jordis y a los exconsillers Romeva y Ford. El pavimento de las carreteras españolas se encuentra en su peor estado de los últimos 20 años. Lo dice un estudio de la Asociación Española de la Carretera, que estima que se necesitarían unos 7.500 millones de euros para ponerlas al día. Señala que la falta de conservación está haciendo mella en nuestras infraestructuras diarias. Grietas en el pavimento, señales verticales obsoletas o poco visibles, peligros en los laterales de las vías, barreras de protección metálicas en mal estado. Hemos visto un empeoramiento de la red de carreteras del Estado. Uno de cada 10 kilómetros de las carreteras españolas presenta una situación muy deficiente. La red de carreteras del país tiene un problema de accidentalidad, principalmente en carretera convencional. La Asociación Española de la Carretera lleva 71 años defendiendo las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden. Un patrimonio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 El estudio de la Asociación Española de Carreteras cree que el estado del pavimento es incompatible con una conducción segura y además también verde y ecológica porque aumentan las emisiones de CO2 a la atmósfera. Según el estudio, el mal endémico de las carreteras españolas es el abandono de su conservación.